Queridos y queridas estudiantes, recuerden que para ser un cupo habilitado PASE deben cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, ser parte del 15% del ranking de su liceo u obtener un ranking igual o superior a 749 puntos a nivel nacional. En segundo lugar, haber rendido las pruebas de transición para la admisión universitaria, de comprensión lectora y matemática y al menos una electiva. En tercer lugar, el haber cursado tercer y cuarto año medio en un establecimiento PASE. Recuerda que se confirmará si eres un cupo habilitado PASE el mismo día que entregues los resultados de la prueba de transición en la plataforma del DEMRE. Esto será el 11 de enero. Si tienes alguna duda, contáctanos en nuestras redes sociales PASE Upla, en nuestros grupos de WhatsApp que te hemos creado para cada uno de tus liceos, ¿cierto? O en nuestros correos electrónicos, Sandra.González@upla.cl rodrigo.guzman.upla.cl y pablo.alsamora.upla.cl Mucha paciencia y mucho éxito en este proceso. Recuerda que aquí estamos acompañando durante todo este tiempo. Abrazos y que sea un excelente proceso.